Hola, ¿cómo están? Soy Jolly. Bienvenidos a mi canal. El canal se llama La Jolly Channel. Bienvenidos. ¿Por qué tú quieres aprender inglés? ¿Para negocio? ¿O para encontrar amor de tu vida? Wash, wash. ¿No funciona? Wash, washes. Hoy vamos a hablar sobre segunda parte de presente simple, forma negativa. Entonces, si recuerdan de otro vídeo que hice cómo es presente simple en forma positiva, ahora vamos a hacer la forma negativa. ¿Qué necesitas recordar que I, we, you, and they agregamos don't. Ese don't no significa nada más que no. Y luego entonces necesitas agregar el verbo para hacer entendido. ¿Cómo hacemos la frase? I don't work. You don't have. Si tú quieres decir tú no haces, por ejemplo, tú no haces nada, puedes decir you don't do. Ahora, don't no significa nada más que no. And do significa verbo hacer. Entonces, you don't do. Está súper bien. Ahora vamos a hacer he she and it doesn't ese es conectado de forma positiva de, del verbo en de tercera persona entonces she plays ahora vamos a tener she doesn't porque the plays ese va a das y luego tenemos la forma infinitive del verbo que es la forma infinitive del verbo es la forma más básica. Como en español es ser, estar, bailar, es forma infinity. Entonces tenemos she doesn't have, she doesn't do. Está correcto. ¿Por qué? Porque ese doesn't otra vez no significa nada, solo significa no. Y luego es verbo en forma infinity. Es todo por hoy. Gracias por ver ese vídeo. Si tú vives en Santiago de Chile y te gustaría tener clases grupales conmigo, escríbeme. Si te gustaría seguirme en las redes sociales, acá están. Si te gustó este video, dame un like, comparte con tus amigos, suscríbete a mi canal y recuerda, click de bell para tener más notificaciones sobre mis próximos videos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! forma de dar preguntas. ¿Y si y tienen otra forma? Entonces, das, ¿She? du,